Miro hacia atrás para ver si te encuentro Soy como el pájaro de ciudad buscando su mejor vuelo He aprendido a mentir y a mudar mis pensamientos y a fundirme con el vaso a recordar tus besos de hielo tú fuiste la mejor días de miedo recuerdo aquella tarde por Bandit Hasta los huesos Lárgate de mí Vete, vete muy lejos Que no puedo vivir Llevándote tan dentro Yo fui tu aprendiz tu saco de boxeo Me enseñaste a hacer el mejor reprise Y a levantarme del suelo Quiero salir de aquí, de aquí Para entender que lo nuestro estaba muerto Lárgate de mí vete, vete.